El objetivo de esta capacitación es comentarles un poco el funcionamiento de esta herramienta que es muy útil para el trabajo académico, que sirve para compilar información, para organizarla. Es una plataforma donde se pueden crear carpetas para colocar textos eh, en formato PDF o HTML, ¿no? Eh, o formato Word también, ¿sí? Todos los materiales que vamos a colocar ahí en esa carpeta se vinculan con el procesador de texto, en este caso Word, por ejemplo, puede ser si tienen Windows. Y esto permite que citar y referenciar sea algo muy rápido porque no tenemos que citar uno por uno cada uno de los textos en cada oportunidad, sino que eh, se, se vincula muy rápido con esta base de datos, con esta plataforma que se llama Mendeley. Además, la plataforma tiene una base de datos integrada que, este, que es muy útil también para documentar, para buscar información, para saber cuál es el estado de la cuestión de algún tema en particular, ¿sí? Este, para organizar el marco teórico, ¿no? Saber qué es lo que está en pugna en ese momento. Y, además, la plataforma Mendeley se articula con algunas revistas digitales y con bases de datos académicas y con la BESIT, ¿sí? Este, un poco la idea es, la intención de esta capacitación es, hacer una, un primer abordaje de todo esto. ¿sí? Nosotros vamos a ver algunas características generales de Mendeley, algunas funciones específicas del gestor de referencias. Vamos a ver cómo se distribuye en la pantalla. Y vamos a intentar verla en funcionamiento. De sí, hecho, les voy a compartir pantalla y vamos a ver cómo funciona un poco la, la herramienta. Y la idea es que ustedes, ustedes se vayan con un pantallazo general de las funciones de la herramienta y que también se vayan con ganas de seguir investigándola porque también tienen mucho, mucho más para, para ofrecer. Vamos a arrancar con estas características generales de, de Mendeley. Bueno, Mendeley es esta plataforma que nos permite hacer todas estas cosas, ¿sí? Nos permite guardar archivos, nos permite esos archivos organizarlos, ficharlos, ¿sí? Eh, nos permite elaborar citas y bibliografías. Y esto hace muy, muy veloz la escritura en el procesador de texto, en Word, por ejemplo. Y también nos permite, eh, socializar esa información porque tienen como una especie de red social la plataforma donde podemos compartir con otras personas los documentos y las referencias que tenemos cargadas en nuestro en nuestro en la plataforma personal de, eh, de Mendeley. ¿sí? Entonces, es una cuenta con un mail y una contraseña que es muy simple. ¿sí? Una vez que tengo la cuenta, ya puedo ingresar a la plataforma y utilizarla. Así se ve la, la interfaz de Mendeley, simplemente para que la reconozcan. ¿sí? Esa es la plataforma. Ahora vamos a ver cómo funciona. Y, bueno, a grandes rasgos les comentamos un poco este, unas, algunas características. Mendeley es, una, es un gestor bibliográfico que depende del Sevier, que es una editorial, que además tiene bases de datos también. Nosotros vamos a utilizar su versión gratuita, ¿sí? Porque si bien es un software de característica propietaria privada, tiene una opción gratuito, gratuita que es la que vamos a utilizar nosotros. Tiene varias versiones, se puede utilizar y descargar la plataforma en el escritorio de la computadora, en la página web, también en la tablet y en el celular. Y lo que hace la, la plataforma es también combinar un uso offline y online. ¿Esto qué quiere decir? que yo la puedo utilizar tanto en, en su formato web, ¿sí? Estando online o la puedo utilizar en la versión de escritorio, una vez que la descargué a mi escritorio, estando eh, offline, digamos, sin internet, ¿sí? La puedo seguir usando desde el escritorio sin, estar, sin, sin tener conexión a internet. La interfaz de la, de, la, de la plataforma, como la veíamos recién acá, ¿sí? todas estas opciones y funciones están en inglés. La verdad es que de todas maneras esto no representa grandes problemas porque lo cierto es que tiene pocas funciones, nosotros las vamos a ver, y son fáciles de reconocer. Son como agregar carpeta, agregar documentos, sincronizar, son cosas bien simples. Además, bueno, la plataforma tiene este como editor integrado, es decir, que una vez que nosotros cargamos un texto a la plataforma, un PDF, por ejemplo, podemos trabajar sobre ese texto dentro de la plataforma. Es decir, no tenemos que salir y abrir un PDF aparte para subrayarlo, para ponerle un sombreado, para poner una nota, sino que dentro de la plataforma yo puedo hacer todo eso y me queda todo archivado en el mismo lugar. Los documentos que, que se pueden cargar en, en Mendeley, son varios formatos. En realidad, los que más se utilizan son el formato PDF y el formato HTML, ¿sí? También se pueden cargar archivos de Word, ¿no? Si uno está escribiendo un artículo, lo puede cargar ahí mismo sin problema. Y como les comentaba recién, están estas eh, dos extensiones que tiene el navegador, que es este web importer, que, lo, que una vez que lo descargamos, nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, si tenemos un navegador Chrome, vamos a ver acá arriba, ¿sí? lo, que, lo que hace la aplicación es insertar acá un icono con el logo de Mendeley y este icono me sirve a mí para este, cargar artículos están, eh, navegando en Internet, sin necesidad de tener que salir de la ventana del, del Chrome para llevarlo a Mendeley. Entonces yo lo que hago es... Una vez que me descargué la extensión que aparece acá arriba en este icono, es cliquearlo y la plataforma levanta la información del artículo que yo estoy mirando, ¿no? por ejemplo, en esta plataforma Redalic. También tiene este plugin que es otra extensión que ofrece la plataforma que también se descarga cuando me descargo la, la plataforma y aparece acá en la barra de herramientas. ¿sí? Se instala acá en la barra de herramientas, en la función referencias. Y lo que me permite hacer es ir cargando las referencias en el formato que yo decida, por ejemplo, APA. Eh, y este, sin tener que salir de, él, de mi archivo de Word que estoy escribiendo. ¿sí? De todas maneras, piensen tranquilo que esto lo vamos a ver en funcionamiento. Voy a mirar el chat. Bien, entonces, eh, además, la plataforma ofrece también esta función de almacenamiento, esta opción de almacenamiento, ofrece 2 gigas eh, de almacenamiento en su versión gratuita. Y esto permite que una vez que nosotros creamos la cuenta, podamos abrir esa cuenta en eh, este, cualquier dispositivo. Si ¿sí? Yo la puedo abrir en la computadora o en la tablet o en el celular, porque como yo lo que hago es, es tener una cuenta. Esa cuenta la puedo abrir en cualquiera de estos, estas, estas opciones. Y se me carga todo en esta nube personal. Tiene también una base de datos integrada que, este, que gestiona el Sevilla y que permite también buscar bibliografía sin salir de la plataforma. ¿sí? Se despliega un, este, un, un campo blanco donde uno puede ingresar un término y hacer búsquedas. ¿sí? Sí. tiene un motor de búsquedas integrado. También permite hacer grupos, ¿sí? Donde, permite como tiene como unos espacios colaborativos para socializar información. Y además yo puedo navegar los contenidos de otros grupos, esos grupos lo tienen en, este, en acceso público y puedo comentar los posteos de otras personas, ¿no? En este sentido funciona como, como una red social académica. Bien. ¿Cuáles son los requisitos básicos para el uso de Mendeley? Y, bueno, en primer lugar, eh, algunos de estos sistemas operativos, Linux, Windows o el sistema operativo de Mac. El navegador, como decían ustedes, como comentaba recién Flor, puede ser Firefox, ¿sí? O Chrome o Safari, ¿sí? Dependiendo también del sistema operativo que tengan. Lo cierto sea, es que funciona bien en todos, no tienen mayores problemas. Otra de las cosas que hay que hacer para usar Mandele es descargarlo a la computadora porque lo que hace la, la plataforma es articular la versión de escritorio que nos bajamos a la computadora o al celular o a la tablet. Esa versión de escritorio que podemos utilizar estando offline se articula con la versión online. Entonces, está bueno esto de descargárselo también a la computadora porque permite esta función de utilizarlo cuando no tengo internet también, ¿no? Eh, y, bueno, y una vez que descargamos la, la plataforma, también vamos a descargar su web importer y su plugin, que son estas extensiones que vamos a chequear ahora un poquito. Eh, como les decía recién, una vez que se descargan Mendeley a la computadora y lo van a abrir, ¿sí? Eh, en ese momento, la plataforma les pregunta si quieren efectivamente instalar el plugin en el Word, y el web importer en la barra de herramientas del navegador. Entonces, te dan OK esas dos, esas dos, dos opciones y listo, se instala automáticamente. La verdad que es súper sencillo. ¿no? Con Sotero es igual. No, no hay que hacer grandes modificaciones ni intervenciones sobre la computadora. Bien. Entonces, vamos a mirar. Un poco el aspecto de Mendeley para que se familiaricen con la plataforma. Y para eso vamos a ver cómo se distribuye en la pantalla. Básicamente tiene tres columnas, ¿sí? que son estas tres. ¿sí? Esta es la versión de escritorio de Mendeley. En la barra de herramientas superior tenemos estas opciones que son agregar, que puede ser agregar un artículo, por ejemplo, Add agregar un artículo o un texto mío que yo tengo en formato Word, también lo puedo agregar acá a la base, al gestor de referencias. También puedo agregar carpetas. ¿sí? Eh, acá tiene un buscador. Este buscador es súper útil cuando tenemos muchos textos cargados porque este buscador de acá arriba lo que hace es buscar en nuestros propios textos. ¿sí? Entonces, ponemos un término y nos va a arrojar, solamente los textos que tengan ese término, vinculados a ese término, pero dentro de lo que nosotros ya cargamos dentro del gestor. Esta función que está acá arriba, que es sincronizar, es súper útil y hay que usarla cada tanto. Cuando uno este, está cargando textos, le queda sincronizar y hace que se actualice la plataforma. También están estas tres columnas, la primera... O vamos acá a la izquierda, tiene estas tres opciones, ¿sí? Que son, la que aparece en el medio es crear carpetas. Entonces, yo, por ejemplo, voy a, estoy buscando textos, por ejemplo, sobre feminismo. Entonces, me creo una carpeta que diga feminismo y voy a ir cargando ahí, en esa carpeta en particular, todos los textos que yo busque sobre el tema, ¿no? También tengo eh, esta opción de base de datos, que aparece acá arriba, Literature Search, ¿sí? Que lo que hace esta opción es desplegar en el centro de la pantalla eh, un, un motor de búsqueda, ¿no? un, un campo blanco donde yo puedo empezar un término y me va a arrojar algunos textos que el CDIR tenga cargados vinculados a ese, a ese término, ¿no? Es como una base de datos, como si fuese una revista digital, ¿no? Tiene ese funcionamiento, digamos, ¿no? Cargo el, cargo el término y me arroja los términos, eh, los artículos vinculados. Después también tienen la opción de crear grupos que aparece acá abajo. Estos grupos que se crean acá, ¿sí? Son para justamente socializar los artículos que yo tengo cargados. Entonces, por ejemplo, tengo un artículo por acá y lo puedo arrastrar a mi grupo, cualquiera sea el nombre que le ponga. Y esto se socializa en la plataforma que está online, ¿sí? Y si, también si les doy acceso a otras personas. Esa es la primera columna. Después la segunda columna, eh, esta columna central, lo que hace es listar las referencias de cada carpeta. Es decir, si yo estoy seleccionando cada carpeta feminismo, me va a listar los artículos que yo tenga en esta carpeta en particular. ¿no? Se listan acá en el centro. Yo puedo visualizar todos los documentos que tengas si tengo acá, si cliqueo All Documents acá arriba, me lista todos los documentos que yo tenga o puedo mirar carpeta por carpeta, ¿no? como por ejemplo esta que dice feminismo, esta que dice Martí. ¿sí? Y en la última columna, lo que vamos a ver, la columna de la derecha, es el detalle de cada documento. ¿sí? Por ejemplo, yo estoy seleccionando acá este artículo que dice Rodríguez Carla, eso yo que lo cliqueo y lo que se va a desplegar en esta columna es justamente las referencias de este artículo en particular. Y me aparece el nombre, el título, perdón, el nombre de la autora, ¿sí? A qué revista pertenece, un abstract, también le puedo poner etiquetas acá abajo. Esto sí, es súper útil. Las etiquetas que yo ponga acá van a aparecer acá. En la columna de la izquierda, esto es algo que yo puedo hacer para organizar mi, mi, mi material, ¿no? Y los otros que aparezcan acá también se pueden editar, es decir, que si algo se cargó mal, yo puedo editar el nombre y ponerlo como corresponde, como efectivamente aparece en el artículo. Sí. Bien, esas son las tres columnas de, de, de Mendeley. Si estamos acá en la plataforma de de Mendeley, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer, que esto se las muestro así a modo de, de presentación. ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen un texto como este, que eh, además de las referencias, que están acá, ya lo cargué, eh, puedo ver el texto completo. Entonces yo le. Doy doble clic sobre el texto este que aparece acá en PDF y lo que hace la plataforma es abrirme el texto ¿sí? eh, en el centro de la aplicación. ¿sí? Ven que yo, por ejemplo, ya les estoy haciendo como algunos como comentarios ¿no? o resaltados. La plataforma lo va guardando esto. Entonces, yo, por ejemplo, puedo seguir resaltando cosas ¿no? o ponerlo de varios colores puedo hacer notitas como estas acá, ¿no? comentarios. ¿eh? Todas las notas que yo haga sobre el texto acá me van a aparecer en esta columna de la izquierda en la opción notes. notes acá, ¿no? Y además lo que yo también puedo hacer es este, hacer como un fichaje personal del texto. Entonces, acá en notas generales le puedo agregar un comentario mío, ¿no? Entonces puedo poner, ¿no? Este, el texto analiza okay, los movimientos de Chile en los últimos años. ¿no? Ah, eh. Entonces, ahí uno, eso, eso se guarda, queda guardado acá. Vamos a hacer como este fichaje personal. Y cada vez que lo abra, se van a guardar las notas, ¿no? Van a quedar guardadas, no desaparecen. Así voy siendo como fichaje personal del, de los textos, ¿no? Esta es una forma de trabajar sobre el texto que yo ya tengo cargado. ¿no? Yo ya cargué un texto y lo puedo subrayar, puedo hacer sombreados, notas, ¿sí? Quizás también es interesante cuando uno trabaja con estudiantes. Esto, este mismo trabajo se puede hacer sobre los textos de los estudiantes, si lo envían en formato Word, por ejemplo. Bien. Ahora, eh, otra de las opciones que les comentaba recién es crear. Yo acá puedo crear carpetas y grupos, ¿no? Y eso lo hago en la columna de la derecha, acá. Y voy a la opción donde dice crear, crear carpeta, acá. Crear carpeta. Entonces, Voy a crear una carpeta que se llama así, feminismo, ¿sí? Una carpeta que está vacía porque de momento no le, no le cargué nada. Y también otra de las cosas que puedo hacer acá es crear grupos, ¿sí? Si yo cliqueo la opción, vamos de vuelta. Yo estoy acá en grupos y cliqueo, cliqueo la opción crear grupo, me va a aparecer este cuadro de diálogo donde yo voy a introducir el, el nombre de este grupo, por ejemplo, es un profe que está dando un seminario de feminismo, ¿no? Feminismo, ¿no? Y acá puede escribir una descripción, ¿sí? Y también puedo seleccionar de qué, de qué modo lo voy a, a compartir. Puede ser público, puede ser privado, con invitación solamente, ¿no? Vamos a ponerlo privado, ¿sí? Y ahí creamos un grupo. Acá yo puedo directamente agregar los mails de las personas eh, que voy a invitar. Lo puedo, lo puedo sacar de internet y sombrearlo y copiarlo acá, ¿sí? O decirle a las personas que lo busquen en la plataforma de Mendeley y que se vayan sumando y uno los va admitiendo. Yo de momento lo voy a poner saltear porque así no, no invito a nadie. De todas maneras, no hay problema. Se puede invitar en cualquier momento a las personas acá del grupo. Ahora, entonces, ya digamos, creamos una carpeta, creamos un grupo, ¿sí? Yo les comentaba recién que, por ejemplo, si estoy trabajando con este documento, le puedo crear etiquetas si quiero. Y para eso lo que hago es ir a esta ventana, a esta columna de acá y le agrego etiquetas. Las etiquetas pueden ser, por ejemplo, no sé, feminismo latinoamericano. O, Se les habla sobre... Las nuevas, las nuevas juventudes. Entonces, yo voy con estas etiquetas que las, las, este, las, las cargo acá y me van a aparecer acá, en la ventana, en esta columna de la izquierda. Estas etiquetas, yo ahora, claro, no tengo, tengo solamente dos textos. Entonces, quizás no es tan importante. Pero cuando tenga muchos textos, lo interesante de las etiquetas es que me va a permitir, por ejemplo, filtrar por mis etiquetas. Entonces, que sincronizar. cuando yo pueda filtrar por mis etiquetas personales. Eh, este fue acá, perdón. Cuando yo pueda filtrar mis, mis, mis, este, mis etiquetas personales, simplemente me va a arrojar el texto que esté vinculado a esa etiqueta, o los textos que estén vinculados a esa etiqueta. Y eso la verdad que es súper, súper útil. Como estamos, por ejemplo, en una revista digital, yo puse esta simplemente a modo de ejemplo y la busqué en internet, cielo.org, ahí eh, en el campo. En este campo podemos hacer alguna búsqueda, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar esta primera opción. Vemos que además el texto está en acceso, acceso libre, de modo que también vamos a poder cargar el texto completo. ¿no? Entonces, eh, no es que yo ya encontré un texto que me interesa en alguna de estas revistas digitales que estuvimos trabajando la semana pasada, en Cielo, en Redalí, en DOA, ¿sí? Ingreso en esa, en, esa, en esa revista, busco el texto que estoy, que estoy, en el que estoy interesada y eh, si la página me deja, yo les voy a mostrar que utilizando la opción de acá arriba, esta, este icono está acá, van a poder cargar el texto a, este, a Mendeley. Bien, ustedes acá pueden ver. En la pantalla del texto ven que aparece el resumen, aparece el abstract, ¿sí? aparece el texto completo. Y también me dice que está acá el PDF, ¿no? Entonces, si yo ingreso al PDF. Esto en general es bastante más ágil. Será que tengo bastantes pestañas abiertas y está un poco lento, pero... Una vez que ustedes ingresan al texto así, lo ven en PDF, ¿sí? Pueden seleccionar la opción de acá arriba, que es este, el web importe, que es lo que yo les comentaba antes, que se descarga cuando ustedes se descargan la aplicación. Ustedes lo cliquean, lo que va a hacer la, la plataforma de Mendeley es levantar estos datos que ya fueron cargados por la revista, ¿no? Entonces, acá me dice, me dice, bueno, podés descargarte también el PDF, ¿no? Acá están los datos, están cargados, ¿sí? y te dice bueno qué quieres cargar bueno los detalles yo también me cargar la página web ¿no? para tenerla por las dudas y dónde la quieres cargar dentro de tu plataforma de, de Mendeley no lo puedes cargar en, en tu biblioteca y te va a quedar en Alt Documents o lo puedes cargar específicamente en el grupo que hicimos recién que era este no Feminismos. o en el grupo de seminarios de feministas entonces le ponemos ahí agregar y van a ver que se va agregando, ¿sí? Una vez que esté agregado el texto, te va a decir si se agregaron solo las referencias o las referencias y el PDF. En este caso, agregó las dos cosas porque yo le, le pedí que haga eso y además me no dijo que estaba disponible, ¿no? que era, era posible descargar el PDF. Ahora lo que voy a hacer es, voy, vuelvo a mi plataforma este, a mi, a mi, a mi, a de Mendeley y cliqueo en la opción sincronizar. Cuando yo lo sincronizo, lo que va a hacer es se va a actualizar la, la plataforma y me va a incluir el texto que yo recién agregué. ¿no? Este ejemplo es este acá arriba. ¿Sí? Que si lo cliqueamos van a ver que los datos están cargados bien. ¿Sí? Si esto no fuese así, yo le puedo dar doble clic y lo edito. El no problema, en este caso le voy a cliquear que están correctos los datos. ¿Sí? Bien. Esto fue, Estamos trabajando con Cielo, entramos acá, buscamos el artículo, ¿sí? Y lo cargamos. Ahora, si uno, por ejemplo, eh, va está haciendo una búsqueda en internet, ¿no? Va a poner un término que, que esté analizando. ¿no? Vamos a tratar de que esté en PDF porque vamos a ver cómo se carga el texto completo por esa consulta que hicieron. ¿Sí? Eh, ¿no? y buscamos algún artículo que nos interese. En este caso es un, una tesis de esta autora y lo que voy a hacer es cargar el archivo a, a Mendeley, ¿no? Lo que hago es, bueno, abro el PDF, voy al, al web importer, lo cliqueo y van a ver que en este caso, Sucede lo que ustedes comentaban recién. Eh, en este caso, los datos no parecen bien cargados. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es editarlos. Vamos a ver que la plataforma lo levanta la información que puede, pero eh, no lo puede organizar así de manera correcta. ¿Ven? acá aparecen los datos. Que no estaban bien cargados, ¿sí? de todas maneras lo vamos, a, lo vamos a llevar así a Mendeley. Me dice que el PDF está disponible. Le cliqueo en qué lugar lo quiero, lo quiero ubicar, en este caso en mi carpeta de feminismo. También voy a agregar la página web para ¿sí? tenerla en cuenta, para tenerla disponible. Y cliqueo en la opción agregar. ¿no? Esta fue una búsqueda que hicimos directamente desde Google, ¿sí? no en una, en una revista digital ni en una base de datos. Lo va a ir cargando, ¿sí? Y cuando termine de cargarlo, me va a decir si pudo cargar eh, las referencias o también el PDF. En este caso, este caso va a cargar las dos cosas. Y cuando nosotros vayamos a Mendeley, vamos a tener la oportunidad de cargar bien la información. Que Eso es importante, cargar bien la información, porque después cuando vayamos a utilizar el, el, el plugin en el Word, tenemos que tener los datos bien cargados para, eh, para poder referenciar de manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, acá se cargó el PDF y la referencia. Entonces, lo que hago es volver a Mendeley, ¿sí? Cliqueo la opción sincronizar. Esta sincronización, si uno le da un tiempo, un ratito, se sincroniza de manera automática. Lo que pasa es que ahora, para que ustedes lo vean, yo lo voy poniendo a sincronizar. Bien, estábamos acá, ¿no? Veíamos que el, el texto acá, el la aplicación no, no, no pudo cargar bien los datos. Entonces, lo que yo hago es volver al texto y fijarme. A ver, bueno, ¿cuál era el nombre? Ah, el nombre es este. ¿no? Entonces, lo voy a copiar y lo voy a colocar ahí donde va el nombre, ¿sí? Perfecto. ¿Qué tipo de texto es? Bueno, yo sé que acá dice que es una tesis. Entonces, voy y busco la opción tesis, ¿no? El nombre del autor tampoco está bien cargado, que es así, Alicia Salomone. Voy acá donde dice autor y cargo bien los textos. Primero va el apellido, después va el nombre. Sí, ahí está, Alicia Salomón, Salomone Alicia. Y Además, un dato importante que voy a necesitar para citar va a ser la fecha. ¿Y cuál es la fecha? Aparece acá abajo, ¿no? 2005. Y ahí lo puedo editar, 2005. ¿Sí? Buenísimo. Una vez que yo ya cargué estos datos, que tengo bien el título, ¿sí? el nombre de la autora, el año, clicó acá en la opción donde dice que eh, el detalle está correcto, ¿sí? los datos están correctos. Ahí está. Entonces le doy OK. Vuelvo a, la, a mi biblioteca y veo que están ahí bien cargados todos los textos que yo estuve buscando recién. También algo que les comentaba recién, que, es, que puede ser de utilidad, es buscar en la base de datos interna de Mendeley, ¿sí? Para eso lo que hago es voy a la versión de, de Mendeley de online, que de paso ya que estamos se las muestro, ¿sí? Ustedes ingresan en Mendeley, ponen su contraseña y su, este, su mail y van a ver esta, esta interfaz, ¿sí? Ustedes van a, acá a biblioteca, les va a aparecer una biblioteca similar a la que ya tienen cargada en este... En la, en la versión de escritorio, ¿sí? Ven que tiene las tres, las tres columnas, esta primera columna donde estaban los grupos, ¿sí? Esta segunda columna no, donde se listan los documentos que ustedes fueron cargando y la tercera columna donde se ve el detalle de esos documentos, de esos artículos, ¿sí? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, buscar eh, en esta base de datos interna que les comentaba, lo que hago es, ¿No? Y de acá, donde dice search, ¿sí? Y me dice, bueno, ¿qué quieres buscar? No puedo buscar artículos, puedo buscar personas y también puedo buscar grupos. Pero primero busquemos algunos artículos, ¿no? Ponemos ahí un término, ¿no? un término que estemos investigando. Y van a aparecer una serie de textos que están en acceso a Acceso libre, ¿no? Llegamos cualquiera de estos términos, estos textos, y vamos a poder cargar eh, las referencias. ¿no? Entonces yo tengo pongo que agregar a mi biblioteca, y lo clase de la plataforma es agregar a la biblioteca, a, a mi biblioteca personal, las referencias de este artículo. ¿sí? Y lo vamos a ver en nuestro Mendeley de Escritores y le ponemos sincronizar. Acá aparece. ¿sí? Bien. Otra opción que es interesante es por ejemplo, bueno, otra cosa que es interesante es cargar, por ejemplo, eh, un texto que yo tenga un formato papel, ¿no? Y que, por ejemplo, lo saqué de la biblioteca de la Universidad de San Martín. Entonces, lo que permite hacer Mendeley, que justo ahora la página de la usada no está funcionando, pero se los voy a mostrar en, en una captura de pantalla que, que yo hice hace un rato. Es, nos da la posibilidad de cargar eh, las referencias de un texto que esté cargado en, la, en, el, este, en el catálogo de la Biblioteca de la Universidad de San Martín o los catálogos de otras bibliotecas también. Entonces, por ejemplo, ¿no? a ver si lo tengo por acá. Vieron que la semana pasada nosotros vimos el catálogo de la biblioteca ya ingresamos en la página de la universidad y después de ingresar en la página de la universidad eh, fuimos a la. A la a la, a la página de la biblioteca de, de, la, de la página de la biblioteca central y ingresamos al catálogo. ¿no? Entonces, si uno pone, por ejemplo, un término en el catálogo, ¿no? estamos trabajando con feminismo, ponemos Butler, Butler, ¿sí? la pantalla siguiente que nos va a aparecer va a ser esta. Y ahí se listan todos los textos de esta autora. Lo cliqueamos, ¿sí? y una vez que estemos dentro del texto, seleccionamos la opción Web Importer y nos va a aparecer. Acá el texto, este, el detalle del texto, ¿sí? En este caso yo lo que necesito es la referencia porque yo el texto ya, el, ya lo tengo en formato papel en mi casa. Entonces le pongo acá car, eh, seleccionar y estos deta este detalle se me carga en, este, en mi plataforma personal de Mendeley. Esto es súper útil cuando uno no quiere pasar uno por uno los datos de los libros que estuvo leyendo, ¿no? Y funciona en el catálogo de la Biblioteca Central y en los catálogos de otras bibliotecas también. Vieron que no puede estar en la plataforma, cargar los archivos. Yo les fui mostrando cómo sincronizar uno por uno de los archivos, pero ustedes, si quieren, pueden entrar en Google, hacer un montón de búsquedas, cargarlas, irlas enviando utilizando el Web Importer y después entrar en la plataforma de Mendeley y darle sincronizar y se van a cargar todos los archivos que vos estuviste buscando en ese ratito. ¿Sí? Yo, simplemente para que vean. Eh, cómo funciona esto de la sincronización. Si les parece, ahora vemos así de manera rápida cómo utilizar eh, estos archivos en, eh, en, el, en un procesador de texto, por ejemplo, en Word, ¿no? ¿Qué pasa? Uno cuando está escribiendo un texto y quiere crear una cita, lo que hace es ir a buscar el texto, revisa en el libro el, el, el año, este, el autor, ¿no? Nosotros tenemos acá cargada nuestra, nuestra, los datos en la plataforma de Mendeley. Lo que podemos hacer es escribir el texto. Vamos a la, a la opción acá, referencias que aparece en la pestaña superior, ¿Sí? Y si nosotros ya pusimos, le dimos OK a esto de eh, instalar el, el plugin, nos va a aparecer acá esta opción de insertar cita, insertar bibliografía, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a empezar a cargar acá mis bibliografías en el cuerpo del texto. Para eso, primero, tengo que seleccionar el estilo de cita. En este caso, yo voy a seleccionar el estilo de citas de las normas APA, Me ¿no? aparecen acá. ¿Sí? Después, voy a empezar a cargar los textos que yo ya estuve llevando a la plataforma a través del web importer o subiéndolos de manera manual a la plataforma. Para eso voy a donde dice insertar cita. Acá se va a abrir este cuadro de diálogo donde yo puedo ingresar eh, algún término que me ayude a vincularlo con el texto que quiero citar. Por ejemplo, el título, ¿no? O ¿no? Pues teníamos este texto de Butler que habíamos subido. Nos sea, ofrece la opción de seleccionar ¿no? los textos que están vinculados a este término. Y una vez que yo ya tengo el, este, el autor y el año, cliqueo OK. Entonces lo que hace de la plataforma es enviarme la cita en el formato en el que yo estoy trabajando. Lo ¿no? puedo seguir escribiendo. Y vuelvo a citar. Nuevamente me dirijo. Arriba, ¿sí? Cargo el nombre de alguna de las autoras, ¿no? Por ejemplo, esta que cargamos recién, ¿sí? Y me ofrece el texto en el formato de normas APA. Esto lo puedo seguir haciendo con todo el trabajo, ¿no? A lo largo de todo el trabajo. Me vuelvo a posicionar en el lugar donde quiero introducir la cita insertar cita, ¿no? ingreso un, un término que pueda vincularse con el texto que quiero referenciar, le doy OK y me arma la cita. Lo interesante es que cuando quiera armar la bibliografía de este trabajo, lo que voy a hacer una no vez es que finalice el, el texto es posicionar de donde quiero incluir la lista de las referencias que utilicé o la bibliografía y me voy arriba donde dice insertar bibliografía y lo que va a hacer la plataforma es traerme los textos que yo fui, este, que yo fui citando, ¿sí? me, los, me los lista por orden alfabético, ¿no? en, en el formato del que yo voy a seleccionar o que, seleccionado, que era las normas TAPA, ¿sí? eh, y bueno, según el formato, ¿no? porque bueno, por ejemplo, acá Dejando la sangría francesa, bueno, ese formato de las normas APA estas. Así que, bueno, eso hace que sea súper rápido escribir artículos, monografías, trabajos. Bien. Bueno, ¿alguna consulta, duda, pregunta sobre esto que estábamos viendo recién? El uso de este plugin. ¿Cómo introducir el tema de las páginas? Miren, por ejemplo, eh, si yo tengo, si yo quiero... Les voy a volver a compartir la pantalla, Entonces, yo estoy acá y quiero agregar un, un texto y, eh, con su página. Entonces, lo que hago es posicionarme en el lugar donde yo quiero ingresar ese, ese, esa cita con ese número de página. Me posiciono ahí, voy a donde dice insertar cita, ¿sí? Y acá, por ejemplo, ingreso el nombre de la autora o el autor, ¿no? Una vez que estoy acá, si cliqueo borrar, borrar, o sea, con la tecla... No, borrar. Me aparece esta opción de ingresar el número de página, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, le ingresamos un número de página, en ¿sí? La página 34. Le doy OK. Y lo que hace acá la plataforma es enviarme el apellido de la autora, el, el año y también la página. Esto, como les decía recién, en el formato de este que yo seleccioné, que en este caso es la norma APA, que se citan así, la norma APA en, esta, en la sexta edición. Tienen este archivo de Google Docs, ¿no? Y eh, acá tienen su plataforma de Mendeley. bueno ustedes tienen el texto acá que quieren citar por ejemplo este no lo que pueden hacer para llevarlo al Google Docs bueno es acá es arrastrarlo entonces tienen el texto acá no cualquiera de estos y lo agarran y lo pueden llevar a a su Google Docs y se los carga así de hecho en el formato de normas eh, de normas APA por ejemplo ¿no? otra cosa que pueden hacer es hacer tocar botón derecho sobre el texto no Botón derecho y copy as la opción copy as formato de cita ¿sí? y eso lo pueden llevar también al Google por ejemplo acá no pueden llegar acá al, al documento de Google o al Google Docs para encontrar para y desaparece el texto en formato de cita, así.